Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo exportar desde Corel Draw 2020 una imagen sin fondo. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de exportar imágenes sin fondo desde Corel de manera fácil, rápida y sencilla. Para ello simplemente debemos tener nuestra ilustración vectorial, la cual deseamos exportar sin fondo. Y en este caso les voy a explicar cómo exportarla en dos formatos que son realmente los dos únicos que se utilizan, los cuales son PNG, que es para web, y TIFF, que es enfocado hacia la parte de impresión o de artes gráficas. Lo primero que haremos es seleccionar nuestra ilustración, la cual no debe tener ningún fondo, en este caso es, este, es esta ilustración tipo icono, le voy a decir menú archivo exportar. Cuando le decimos exportar se nos abre esta ventana de diálogo y acá el primer formato que tengo activado para exportar es el formato TIF. Simplemente le digo TIF, le digo solo lo seleccionado y le digo exportar. Me va a pedir reemplazarlo porque ya lo había hecho anteriormente. En este caso, como les digo, TIFF se utiliza mucho para impresión. Es un formato bastante versátil. Yo desde acá elijo la resolución. En el caso de impresión debe ser de 300 píxeles por pulgada. Y el modo de color CMYK. Simplemente le decimos OK y ya ha sido exportada luego la vamos a exportar en el formato png menú archivo exportar o o controlé. Le voy a decir desde acá png solo lo seleccionado reemplazarlo ya lo había hecho anteriormente y desde acá le digo que sea color rgb de 24 bits la resolución para web que es de, 70 y de 72 píxeles por pulgada, acá le podemos aumentar o reducir el tamaño en, en los píxeles, automáticamente lo hace de manera proporcionada, ya que esta opción está activada, y simplemente le decimos OK. Y ahí ya ha sido exportada. Para verificar lo que hemos hecho, vamos a abrir un editor de imágenes, Y ahí está cada imagen, cada formato con el fondo transparente. En el caso del TIFF está en CMYK. Podemos verificar el tamaño de la imagen. Ahí está la resolución de 300, el modo de color en CMYK. En el caso del PNG lo mismo. 72 píxeles por pulgada, modo de color RGB.